vamos a hacer una sesión de sanación vamos a disfrutar del gran campo de chi con las personas de todo el mundo primero vamos a relajarnos a nosotros mismos no da igual la posición, no hay problema. Puedes estar de pie, sentado, puedes estar acostado, no hay problema. Te sientas relajado y confortable. Porque esta sesión de sanación es diferente a otras. Tú necesitas relajarte a ti mismo. Esto es lo realmente importante. Cuanto más relajado puedas estar, más profundos efectos de chi vas a conseguir. Porque ahora estamos en el tiempo del invierno. En la mayoría de los países es invierno. En el tiempo de invierno el chi puede estar fácilmente en el cuerpo, en, el, en los órganos internos, especialmente puede estar profundamente en los riñones. En el tiempo de invierno, si sabes cómo practicar, esto traerá beneficios para los órganos internos, porque en este momento el chi sigue a la estación y naturalmente, se reúnen los órganos internos. En este momento, si sabes cómo practicar, cómo reunir chi en los órganos, dentro de los órganos internos, dentro del cuerpo, todo el año tu cuerpo estará con una buena situación de salud. Este momento vamos a organizar el campo de chi juntos, creando un campo de chi armonioso. Vamos a comenzar guiando el chi dentro de los órganos internos, para que los órganos internos se hagan muy fuertes y armoniosos de chi en el interior. Además, es bueno para tus emociones las emociones van a ser menos y menos Entonces, seguimos la sesión y conectamos nuestros campos de chi hoy vamos a usar nuestra conciencia para guiar el chi a los órganos internos para ayudar a los órganos internos para que el chi sea más abundante y armonioso ok, bien despacio cierra los ojos con una sonrisa interior todos con una sonrisa interior en este momento lo primero es relajar los ojos relaja las cejas cuando los músculos y ligamentos de los párpados se relajan Dentro de los ojos se relaja mejor. Tu corazón y todos los órganos internos se relajan naturalmente y todo el cuerpo, todos los músculos y los ligamentos de todo el cuerpo se relajan naturalmente. Con una sonrisa interior, disfruta el momento. Disfruta el momento. Disfruta de los buenos momentos con la familia, juntos. Disfruta de los bellos momentos con todos los practicantes, juntos. Relaja. Disfruta. Este bello espacio, en este espacio, está lleno de chi puro. El espacio no es solo dentro de tu casa. Necesitas abrir tu mente, deja que tu mente se conecte con el más inmenso espacio, el espacio en la Tierra y el espacio en el Universo. Ábrete a experimentar el inmenso espacio alrededor de ti, lleno de Hun Yuan chi original alrededor de ti. A través de experimentar el gran espacio, espacio, tu corazón y tu mente se hacen más relajados y más tranquilos. Te das cuenta yourself. de ti mismo. Te das cuenta body. de tu cuerpo físico. No, no tiene límites ese body. cuerpo físico. Body tu cuerpo body. es un cuerpo de chi, really muy relajado, sin límites en el interior. Relaja. Nosotros somos chi. Nosotros somos chi puro, original. Ahora usamos nuestra mente para conectar con el inmenso espacio del universo, conectando con el cuyo en chi original en el universo. Para observar el interior, el cuerpo de chi. Usamos nuestra mente para conectar con el chi universal puro. Para observar el interior de la cabeza. Relajas. Dentro está vacío. Cambia a chi. Observa cómo el chi sigue tu mente a través del interior de la cabeza y a través de los órganos de los sentidos y nutre el interior, los órganos de los sentidos. Organizamos el campo de chi y esto es bueno para una buena autosanación. Ahora usamos nuestra mente para conectar con el, con el chi puro del universo y para observar dentro del pecho, observando dentro del corazón y de los pulmones. Dentro es vacío, se transforma en chi. Usamos nuestra mente para conectar con el chi puro del universo, para observar el interior del abdomen, observar el interior del hígado, el vesículo biliar, vaso, páncreas, estómago, intestinos, riñones, sistema reproductor, Experimenta el interior como todos los órganos están vacíos y cambian en chi. Use tu mente para conectar con el chi puro del universo para observar el interior de las caderas, rodillas, piernas, pies. El interior de las piernas se cambia chi se vuelve vacío. Use tu mente para conectar con el chi puro del universo y para observar el interior de los hombros, brazos, codos, antebrazos, muñecas y manos, dedos. El interior se hace vacío. Cambia en Chi. Usamos nuestra mente para conectar con el, con el Junyo en Chi original del universo para observar nuestra columna. Las vértebras cervicales, torácicas, lumbares y coxis. El interior se hace vacío, cambiando en chi. Experimenta todo el cuerpo, piel, músculos, ligamentos, tendones, vasos sanguíneos y órganos internos y todas las articulaciones relaja profundamente. Todo el cuerpo se vuelve vacío, cambiando chi, Nuestro gran cuerpo de Chi se funde el inmenso espacio del universo. Se funde con todo el campo de practicantes juntos. Se funde con todo el gran campo de Chinen Chi Kung juntos. Disfruta nuestro gran campo de chi en de todo el mundo. Disfruta nuestro gran campo de chi en el universo. Abre totalmente. Date cuenta de tu mente y tu corazón oh, disfrutando el momento. Ahora usamos nuestras mentes para conectar con el chi puro del universo. Y desde el profundo universo reunimos chi desde todas las direcciones para fundirse dentro del hermoso chi de la Tierra. Se funde con todo el campo de practicantes juntos. Usamos nuestra mente desde la hermosa tierra para juntar el chi hacia nuestro campo de chi dentro de nuestro cuarto de práctica, dentro de nuestro cuerpo de chi. El chi puro del universo, el chi puro de la tierra, sigue en nuestra mente, fundiéndose en nuestro cuerpo en nuestro espacio de práctica y a nuestro cuerpo de Chi continuamente experimenta el Chi puro del universo el campo de Chi de la tierra es Chi puro líquido pura agua continuamente se funde con nuestro campo de Chi se funde en nuestro cuerpo de Chi continuamente experimenta que nuestro campo de chi y nuestro cuerpo de chi el chi es abundante el chi es abundante sentimos el campo de chi en este momento nuestro cuerpo de chi nuestro cuerpo de chi es el centro de la tierra, es el centro del universo. Ya sea sentados de pie o acostados, todo se expande. El chi puro del universo, el chi de la tierra, se funden siguiendo tu mente naturalmente. Mantén tu mente serena y, y tu cuerpo relajado. Siente el chi fundiéndose en los órganos internos, dentro de las articulaciones, dentro de profundamente en cada célula naturalmente. Estamos en el campo de chi. Nos mantenemos relajados y tranquilos esto va a traer unos buenos efectos de sanación. Incluso cuando no haces nada, cuando no piensas en nada, solo manteniéndote en quietud, tranquilidad, el chi naturalmente entra y camina a través de nuestro cuerpo y afecta a nuestro cuerpo. Porque nosotros estamos en el campo de chi de la tierra, en el campo de chi del universo todo el tiempo de vida. En este momento, si tú te rindes y dejas todas las fijaciones y apegos, tú puedes obtener buenos beneficios desde el campo de Chi de la Tierra y de nuestro gran campo de Kung. Nosotros somos chi. Nosotros somos hongyuan chi puro, original. Cuando nos relajamos lo suficiente en ese momento, tú puedes experimentar tu cuerpo obteniendo un agradable y cálido sensación con el cuerpo. Esto quiere decir que el chi y la sangre fluyen cada vez mejor. En el tiempo de invierno, nuestro interior, la sangre no fluye demasiado libre. En este momento, conociendo la práctica de Qigong es muy buena para que la sangre fluya muy bien para tu salud. Ahora deja tu mente conectar con el inmenso campo de chi. Co conecte con el campo de chi del universo. Usamos nuestra conciencia de forma positiva para guiar el chi de la tierra y del universo para crear beneficios en el interior del, del cuerpo para que el cuerpo se haga más saludable. Nosotros somos chi. Todos los practicantes juntos forman un inmenso campo de chi. En el campo de chi lo que tú quieres es lo que tú consigues. Ahora Usamos nuestra mente para conectar con el Hun en Chi puro universal. Guiamos al Hun en Chi original a rotar en sentido antihorario. Guiamos todo el Chi del universo a rotar. Adelante, a la izquierda, atrás, a la derecha. Rotando, usamos nuestras mentes para guiar todo el chi puro del universo, para rotar antihorario. Se funde el chi desde todas direcciones en nuestro campo de chi, en nuestro cuerpo de chi. El chi desde todas las direcciones sigue nuestra mente rotando, rotando. El chi se reúne en nuestro campo de chi. En nuestro cuerpo de chi va a cada parte de nuestro cuerpo caminando en el interior. Generando buenos efectos. Rotando... Todos sigan mi mente, sigan a la conciencia rotando el chi del universo. El chi del universo es muy puro, es chi líquido. Sigue a nuestra mente rotando desde todas las direcciones. Se reúne en nuestro campo de chi, en nuestro espacio de práctica continuamente. Rotando, rotando. Ahora, usamos positivamente nuestras mentes para traer el chi puro del universo rotando en nuestro cerebro, en nuestros órganos de los sentidos. El chi rotando en sentido antihorario en nuestro cerebro a través de nuestros órganos internos, experimenta el cerebro y los órganos internos. El chi es abundante. Rotando, rotando, el chi va a través de nuestro gran y pequeño cerebro. A través de los ojos, nariz, boca, orejas, oídos. El chi sigue a nuestra mente generando buenos efectos. Experimenta el interior del cerebro y los órganos de los sentidos. El chi es abundante. El chi rota en sentido antihorario limpiando y nutriendo el cerebro, nutriendo y limpiando los órganos de los sentidos. Experimenta el chi y la sangre fluyen muy libres, fluyen volviéndose muy libres. Dentro no hay ningún bloqueo, ningún problema. Todo cambia a chi, desaparece. Rotando, continúas, usando nuestras conciencias para rotar todo el chi del universo en forma antihoraria. El chi sigue a nuestra mente, sigue caminando en el interior, muy eficaz. Experimenta las funciones de los órganos internos del cerebro. Eh, se hacen muy fuertes, se hacen muy fuertes experimenta como el chi universal continúa siguiendo nuestra mente rotando en sentido antihorario a través del cerebro y los órganos de los sentidos va caminando en el interior muy efectivo dentro todo se hace jaola, información jaola experimenta los ojos, la boca, la nariz, los oídos y el cerebro se vuelven brillantes muy brillantes, el interior se hace saludable con una sonrisa observa el interior de la cabeza está llena de chi puro y saludable Relax. Relax. Now, relax. ahora no pienses en nada mantente relajado relax. Okay. bien Now, we continue. ahora so continuamos pensando en el en chi original del universo y reunimos el chi rotando en sentido antihorario en sentido antihorario guiamos el chi puro del universo rotando Adelante, a la izquierda, atrás, a la derecha. Guiamos el chi rotando desde todas direcciones. Se funde en el campo de chi y dentro de nuestro cuerpo de chi rotando. Guiamos rotando el chi al centro del pecho, al interior del corazón y de los pulmones. Experimentamos nuestro corazón y los pulmones se de chi. El chi puro del universo rotando va a través de todas las células del corazón y de los pulmones. Camina en el interior, generando efectos. Rotando va a través del corazón y los pulmones, nutriendo y limpiando el interior del corazón y los pulmones. Rotando. Usa imagen y pensamiento juntos para que el chi siga tu mente rotando en sentido antihorario y caminando hacia el interior de los pulmones, generando grandes efectos. Experimenta que los pulmones y el corazón, el chi se hace muy abundante. El chi en el interior y la sangre fluyen muy libres. Todas las funciones de pulmones y corazón se hacen muy fuertes, muy fuertes. Ahora tú has una respiración profunda, una respiración profunda para imaginar que el chi universal entra y sigue en nuestra respiración dentro de los pulmones y del corazón. Las funciones del corazón y los pulmones son muy fuertes. El interior no tiene problemas, todo cambia en chi, desaparecen. Visualiza que en el interior no hay bloqueos, no hay problemas para el corazón ni para el pulmón. Todo cambia en chi, desaparecen. El interior de los pulmones y el corazón se vuelve brillante, brillante cada vez más brillante. El chi sigue en nuestra mente, sigue en nuestro campo de chi, va caminando en el interior. Muchos efectos dentro del corazón y pulmones. Es pleno de jaola, de la información jaola, con una sonrisa observando el interior de los pulmones y el corazón. El interior se transforma en chi. Todo se hace saludable. Ahora, no hay pensamiento, solo relaja. Experimenta tu corazón y pulmones confortables y saludables. Experimenta que nuestro cuerpo de chi está en el inmenso espacio del universo. La mente es muy abierta y el cuerpo es muy relajado. Continuamos usando nuestra mente, conectando con el chi puro del universo. Nuestra mente guía el chi a rotar. Sentido antihorario, rotando, rotando el chi universo es chi puro, líquido, sigue nuestra mente rotando y desde todas direcciones se funde en nuestro campo de chi, se funde en nuestro cuerpo de chi, se funde en el interior del abdomen. El chi sigue a nuestra mente fluyendo desde todas direcciones, desde el profundo universo rotando. El chi se funde en el interior del abdomen, se funde en el interior de todos los órganos internos, profundamente. Usamos nuestra mente para observar el chi en el interior del hígado, de la vesícula biliar. Observamos el chi en el páncreas y el vaso, en el estómago, el chi del intestino. Observamos el chi en el interior de los riñones y el chi en los sistemas reproductor. Todo el chi del universo sigue en nuestra mente rotando a través de todos los órganos internos dentro del abdomen. El chi rotando y rotando en sentido antihorario va a través de todos y cada órgano interno. El chi se vuelve abundante, abundante. Si tú quieres enfocar en cuál de los órganos, Puedes usar tu mente para reunir chi solo en un órgano determinado, para darle más profunda salud. Continuamos rotando y rotando. El chi puro del universo se funde en el interior de cada órgano del abdomen. El chi sigue a nuestra mente caminando en el interior, generando muchos efectos. El chi desde el universo va a través de cada órgano interno, nutriendo, nutriendo cada órgano interno. Experimenta que cada órgano interno en el interior se vuelve claro y brillante, brillante y claro. El interior se vuelve abundante en chi saludable rotando, rotando continuamente, guiando el chi desde el profundo universo profundamente al interior de cada órgano, profundamente limpiando y nutriendo el interior de cada órgano. Experimenta el interior sin bloqueos, sin problemas. En nuestro campo de chi, todo cambia en chi. Y desaparecen. Desaparecen. Visualiza que el interior, todos los bloqueos, desaparecen. Todo cambia en chi, desaparecen los problemas, desaparecen. El chi sigue tu mente, sigue nuestra conciencia, camina en el interior. Muy efectivo, muy efectivo. El interior, cada órgano se vuelve brillante, cada vez más y más saludable. Ahora suavemente pon tus manos sobre el abdomen y, y amablemente masajea todo el espacio del abdomen. Cada órgano interno llevando profundamente salud. Masajea cada lugar. Sigue tu mente yendo a través de cada órgano y si ve a través del interior. Siente que dentro está lleno de chi y muy saludable. Es un profundo jaula. Con una sonrisa interior observando los órganos internos. Muy saludables. Jaola. Sí, Confía en ti mismo. Todos los órganos están llenos de chi y armoniosos. Cuando los órganos internos están plenos de chi, esto cambia la mente a estar más estable. Tus emociones se hacen cada vez menos y desaparecen. Con una sonrisa interior, observa cada órgano lleno de chi puro y muy saludable. Con una sonrisa interior, la sonrisa puede ayudar a los órganos internos a ir a una relajación más profunda y absorber el chi. Cada órgano interno eh, tiene un hermoso Chi bebé. Observa el Chi bebé dentro del cuerpo de Chi, muy relajado, muy tranquilo. Todos los órganos se relajan y duermen dentro del cuerpo. Muy bien. Cuando los órganos internos están saludables, todo el cuerpo fácilmente se mantiene en un estado saludable. Experimenta tu respiración, ahora se hace muy homogénea y estable. Esto quiere decir que, los órganos, que el chi de los órganos internos es muy armonioso, sin emociones. Cuando el chi de los órganos es armonioso, tu respiración tiene la oportunidad de ir más profundo y más pr larga y más estable. continuamente con una sonrisa interior. Ahora usamos nuestra mente para conectar con el Hunyuan Chi original del universo. Continuamente rotamos, rotamos el Hunyuan Chi original en sentido antihorario. Guiamos el chi rotando desde el profundo universo izquierda, atrás, derecha, adelante rotando ese chi universal líquido chi puro líquido rotando, rotando, rotando sigue la mente y viene adentro de nuestro gran campo de chi a, al interior de nuestro gran cuerpo de chi en sentido rotado guiamos el chi Dentro de todo el cuerpo, dentro de la piel, músculos, ligamentos, tendones, dentro de todas las articulaciones, guiamos el chi a través del interior de los músculos y articulaciones. Nutrimos el interior de los músculos, ligamentos, ligamentos, ligamentos y articulaciones y la piel. Nutrimos el interior. Si sí, todas las articulaciones, todos los músculos, ligamentos o piel reciben el chi positivo que hemos reunido, ¿eh? continuamente rotándolo va a través de los músculos, ligamentos y articulaciones, rotando, rotando. Se hacen más fuertes y él fácilmente va fácilmente al interior de los ligamentos, articulaciones, piel. Rotando, continuamente rotando, experimenta el chi puro líquido que sigue tu mente profundamente limpiando la piel, limpiando profundamente las articulaciones, músculos, ligamentos, tendones. Experimenta el interior sin bloqueos, sin problemas. Todo cambia en chi. Desaparecen, desaparecen. El chi sigue nuestra mente a través del interior, de cada articulación, músculos, ligamentos y piel. Camina en el interior muy efectivo. Experimenta todo el interior, articulaciones, músculos, ligamentos y tendones y piel todos llenos de puro chi, puro chi. El chi sigue a la mente caminando en el interior, muy efectivamente, muy efectivamente, rotando continuamente. Usa tu mente rotando. Todo el chi puro del universo sigue tu mente a través del de interior, piel, ligamentos, tendones, músculos. Muy efectivo, muy efectivo. Confía en la fuerza de tu conciencia, confía en el campo de chi, en la fuerza del campo de chi. Como va caminando el chi en el interior, muy efectivo. Dentro no hay problemas ni bloqueos. Se transforma en chi. Desaparecen los problemas, desaparecen los problemas. El chipuro va caminando a través del interior. Muy poderoso. El interior, cada articulación, músculos, ligamentos y piel están llenos de chipuro, se vuelven brillantes y brillantes. Muy brillantes. El interior se vuelve muy pleno de jaula. Usa tu mente para observar todo el cuerpo, observando toda la piel, músculos, ligamentos y tendones, articulaciones y los órganos internos. Todo el cuerpo está lleno de chi puro. Se ha vuelto brillante, muy brillante, cada vez más brillante. Todo el cuerpo está lleno de buena información, cambiando todo a ¡Hala! HALA. Con una sonrisa interior, observa tu cuerpo de ve hermoso y saludable. Amablemente mueve tus articulaciones. Mueve tu cuerpo. Antes, ¿qué parte de tu cuerpo tú sientes que no está suficientemente flexible o no está confortable. Mueve, mueve los músculos, tus articulaciones, amablemente y se vuelven más luminosos y flexibles. El chi se hace muy abundante. Bien, mantén la mente estable y conecta con nuestro fuerte campo de chi. Y vamos a verter el chi. Vamos a guiar el chi a nutrir todo el cuerpo profundamente. Y vamos a crear profundos efectos en el cuerpo. Sigue mis instrucciones. Relaja tus brazos a los lados. Imagina unos grandes brazos de chi dentro de la tierra eleva una gran bola de chi por el frente sígueme eleva la bola de chi arriba arriba en el cielo en el cielo vertemos el chi Guiamos el chi unive del universo dentro de la cabeza y de todo el cuerpo. Vertemos el chi. El chi es una pura columna de chi que sigue en nuestras manos y dentro de todo el cuerpo. Observa. El interior de la cabeza, todo es claro y brillante. Observa el pecho, es abundante en chi, claro y puro. Observa dentro del abdomen, está lleno de chi puro y brillante. Observa el interior de las piernas, está lleno de chi puro y brillante. Elevamos el chi. Dentro del cielo, despacio conectamos el chi con todo el mundo, con todos los practicantes, con todos los que practicamos juntos, elevamos el chi en el cielo. Vertemos el chi, enviamos el chi a través de todo el cuerpo, profundamente. Vertemos el chi, observa el interior, observa dentro de la cabeza, se vuelve jaula, en dentro del pecho, se hace saludable, dentro del abdomen, se hace saludable, piernas y brazos están llenas de chi puro, muy saludables. Elevamos el chi. Arriba, dentro del cielo, en el cielo. Vertemos el chi, vertemos el chi a través de la cabeza, a través de todo el cuerpo. Hacemos una profunda limpieza y nutrición interna. Vertemos el chi, vertemos el chi por delante de la cara, pecho. Abdomen, brazos y piernas, todo el cuerpo está lleno de chi puro, muy saludable información, todo el cuerpo se hace más ligero. Tú eres chi, tú eres un cuerpo de chi. Todos sigan mis instrucciones y vamos a vibrar. Nos ponemos de pie. Si puedes, te pones de pie. Si no, no pasa nada. No pasa nada. Continúas haciendo verter el chi. Separa los pies al ancho de los hombros y mantiene el cuerpo centrado. Las rodillas, bájalas un poquito y guía el chi. Arriba y abajo, arriba y abajo, vibrando como una maraca. Guía el chi penetrando al interior de los órganos internos y a cada célula profundamente. Arriba y abajo, arriba y abajo. Tu cuerpo y tu mente se vuelven más relajados, arriba y abajo. Siente que todo está feliz. Todo está feliz y relajado. Arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. Sí, feliz. Tus órganos internos es chi bebé. Muy feliz, todos estamos juntos, felices. Esto es una danza de chi feliz. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Al mismo tiempo. Damos información jaula para ti mismo. Arriba, abajo, arriba, abajo, jaula jaula jaolá. Todo el cuerpo de Chi la sangre fluyen muy libres, muy libres. Todo el cuerpo está jaula y toda la vida es más hermosa porque este momento... El chi y la sangre fluyen mejor. Esto quiere decir que el chi se hace. el campo de chi se hace más fuerte, el campo de chi que soporta toda la vida se hace más saludable, más hermoso, más hermoso. más hermoso destino, más hermosa vida. Despacio detenemos el movimiento. Suavemente usamos las manos para tocar todo el cuerpo, la cara, todos, cada lugar, el lugar que más prefieras, más relajado, suavemente tocas todo el cuerpo. Es un cuerpo de bebé, siente tu cuerpo más relajado, más confortable, más javla. Ja Bien, ahora todos movemos el cuerpo libremente. Mueves tus articulaciones, tus cintura, tus piernas, tus muñecas. Mueve todo el cuerpo. Jaola. Jaola. Bien. ¿Te sientes, jaola? Jaula. nos sentimos todos felices juntos la mejor información a todos Jala. damos la mejor información a todos 1, 2 gracias a todos gracias a todos a cada uno...